Thank you. Entonces, aquí enfrente exactamente es el área donde se rentan los patines, es el área de los baños y es el área donde venden el cafecito, el chocolatito. Esta estructura verde es exactamente para amarra las bicicletas con su con su cadena miren a un lado vemos un contenedor de basura y miren esta estructura blanca está hermosa es de estructura donde siempre se llevan a cabo los eventos desde primavera verano otoño e invierno esta, esta estructura ya es fija pero miren qué preciosa pero como estamos en invierno pues ahorita es la pista de hielo donde todos vienen a patinar ¿Qué les parece bueno entonces vamos con el recorrido vamos vamos acompáñenme voy caminando despacito porque está mojado el piso y me puedo resbalar Uy. miren aquí están unas banquitas y exactamente estos son los patines que rentan, pero miren, la gente los deben de entregar. Y miren nada más dónde los vinieron a dejar, o sea, qué mala onda. Eso no está bien. Miren, acá hay otros patines. Ahí está la banquita y unos patines ahí. O sea, eso no está bien. Deben de entregar los patines aquí en la oficina. O sea, esto habla muy mal de esa gente. Porque nada más los usaron y los aventaron. Eso está mal. Esto me da me da tristeza porque nos debemos de aplicar, nos debemos de hacer responsables de, de lo que está uno rentando y, y debe uno de entregarlos. ¿Verdad que sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Qué triste. Qué triste, ¿verdad? Pero pero no podemos hacer nada. Hay uno o dos entre 100 entre miles, ¿verdad? Eso no está bien Miren Entonces Este es el área Para el cafecito Y para el chocolatito Del lado izquierdo Es donde están rentando Los patines Oh, Hay algo importante también Del lado derecho está el área de los baños nada más que no alcanzo a ver la puertita miren por ahí por donde va el niñito de la chamarrita color naranja ahí dando la vuelta está el área de los, de los baños entonces vamos vamos caminando miren esa señora ya va a entregar sus patines y así es como debe de ser miren eso está bien Ahí ya van a entregar los patines, miren Lo rentó, ya los utilizó, lo rentan por una hora o por dos Y esa es la forma como debe de ser Miren qué bonito, ya los fue a dejar, ya los fue a entregar Y eso es una responsabilidad, eso habla muy bien de uno No que las otras personas, miren qué, qué, qué triste y qué malo que los dejaron ahí, ¿verdad? Botados en la banquita Eso no está bien Seguimos con nuestro recorrido Miren aquí es donde lo rentan Exactamente este es el área donde rentan Miren aquí otro señor Ya entregó los patines Ahí va otro señor a, a entregarlos ¿Cuál debe de ser verdad? Así debe de ser regresar los patines ahí Rentarlos y regresarlos después del uso ¿Están de acuerdo verdad que sí? Eso de nada más de dejarlos botados, pues eso está mal. Entonces, seguimos con nuestro recorrido. Bueno, aquí vemos un camioncito. Que se utiliza para para cuando transportan algo. Allá estamos viendo el área de, de los trabajadores. Y bueno Fíjense que después de la tormenta que tuvimos La bomba ciclónica que tuvimos Pues ya Como ha estado lloviendo Toda la nieve todavía Toda, toda, perdón Toda ya la, la desintegró Pero miren aquí todavía vemos un poco de, de nieve Pero ya está toda completa el lodo Miren Wow, miren nada más cómo se ve Les voy a compartir un poquito del río Miren, ahora estamos en esta área donde Estamos un poco retirados de la estructura del centro de la pista Miren cómo se ve Está padre, ¿verdad? Está bonito Pero como se vino una lluvia, si sí se vino una lluvia fuerte Pues se ve todo mojado, miren El último viernes del mes de diciembre, 2022. Así estamos despidiendo el añito en esa noche fría, lluviosa pero agradable. El clima está aceptable. Estamos aquí tranquilos, contentos, como siempre, saludándolos a todos de parte de Ale Loli Blog. Bueno, ahora sí les voy a compartir un poquito, miren. Vamos, vamos, acompáñenme al recorrido. El día de mañana vamos a regresar para, para grabarles un poquito de aquí del centro del río. Para, para que se vea. Eh, lo que es este con la luz del solecito del señor sol miren al fondo estamos viendo los edificios de aquí exactamente del centro vamos girando a la derecha este vídeo se trata de la noche de la noche de invierno de la noche de, de diciembre despidiendo el añito estamos al y disfrutando de esta noche de esta noche fría esta noche mágica lluviosa pero aceptable está padre verdad se ve bonito este caminito nos lleva al mero centro del aquí del río Pero eso lo vamos a hacer mañana Y ahí tenemos un mirador para poder tomar fotos Y seguir tomando video Y se ve súper, súper padrísimo Entonces vamos a regresar al área Donde está Alex Alex me está esperando allá sentadito en la banca Vamos a regresar Para terminar el video Y Y de esta forma Pues ya conocimos la pista de hielo de noche, entonces vamos para allá, ¿me acompañan? Vamos, vamos, vamos, vamos caminando. ya prendieron las luces y pues todo mundo tiene que salir porque van a limpiar pero miren que bonito se ve padrísimo miren la estructura muy bonita con sus luces bueno pues entonces vamos vamos a ver cómo limpian esta pista estamos viendo cómo está entrando la la máquina miren qué bonito cómo está entrando el carrito o la máquina que está apropiada para limpiar toda la pista miren qué padrísimo Pues en sucia tienen que limpiar, pero miren. Qué padrísimo, qué maravilloso. Wow, qué bonito. Estas son máquinas especiales para limpiar. Miren qué padrísimo. Toda la gente mientras se fueron a sentar, a tomar el cafecito, el chocolatito. como una bombita pero... vista como nueva Pues con esto nos despedimos. Termina este este video con, con la pista de hielo, con la limpieza de la pista, con la gente que está disfrutando como enano, disfrutando de este viernes. de morado con rojo como rosita, miren qué padrísimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola. Bueno, pues aquí estamos sentaditos disfrutando de esta noche mágica. Último viernes de diciembre, pues sí, 2022, una noche fría, pero, pero contentos y alegres aquí estamos. Saludos para todos y nuevamente feliz año y pásensela bonito el día de mañana. Saludos, saludos y muchos saludos.